¿Tu nombre? No eh, soy Mario Miguel Cienfuegos, soy docente universitario en Managua, eh, en el área de antropología social. ¿Está a favor del diálogo? ¿Por qué? La verdad que el diálogo es un consenso de ambas partes. Sí, este, aquí tenemos una guerra mediática en la que la población nicaragüense este, se nos ha engañado. Como universidad, Hemos reportado, ocho, tenemos reportado ocho, ocho estudiantes fallecidos en las protestas. Eh, todos por tiro de gracia. Es decir, hay gente pagada por ellos mismos para provocar más muertes, más destrucción. Ellos lo que quieren evitar es a toda costa el diálogo. O sea, Nicaragua está sumida nuevamente eh, en el caos después de tener 11 años de, de paz, de tranquilidad, de progreso, de ir aumentando eh, significativamente nuestra economía como país, y no solo nuestra economía, también este siendo el país más seguro de América Latina, con un impulso económico, desarrollo turístico. O sea, y ahora eh, nos enfrentamos con, con grupos que efectivamente están... Eh, imponiendo el caos, el miedo, el terror. Eh, nuestras calles están llenas de tranques que impiden el paso de la alimentación hacia nuestras ciudades, creando más zozobra entre la población. Sabemos cómo cada día eh, los productos básicos de primera necesidad están escaseando. Madres y padres de familia eh, con mucha preocupación por la falta de alimentos, la falta de, de, de productos de primera necesidad de la canasta básica. Ahora, y si nos preguntamos también a quién le conviene que se vaya, eh, que Daniel Ortega, el presidente Daniel Ortega renuncie, a la misma empresa privada le beneficia. Solo veamos, tenemos 120 mil viviendas de, de interés social, es decir, que son subsidiadas a través, de, a través del gobierno entonces ¿qué sucede? personas que hasta la fecha han pagado 5 o 10 años de vivienda automáticamente la cuota viene y se sube ahorita la vivienda de interés social está por 180 dólares cuando su precio real puede estimarse en 400 dólares entonces preguntemos ¿quién de estas 120 mil familias que tienen acceso actualmente a la vivienda de interés social podrán pagar estos 400 dólares entonces ¿quién se beneficia? finalmente el banco, porque el banco no no va a perdonar deudas es lo que verdaderamente este nosotros a lo que estamos expuestos como sociedad gracias a intereses mezquinos de, de, de personas opositoras al gobierno y aliados a los Estados Unidos, que siempre han visto en Nicaragua este un peligro potencial, no en el plano económico pero sí en el plano ideológico aparte pues nosotros no tenemos el las riquezas petroleras de Venezuela, pero sí pues contamos con reservas de agua y reservas de biósfera, que en efecto conformamos este, una, una reserva y las próximas guerras pues van a ser justamente por, por agua. Y entonces en este sentido es que nosotros estamos amenazados por la bendición de Dios con nuestros dos grandes lagos. Poseemos el 7% de la biodiversidad mundial, este, solo en la reserva de Bozagua y entonces eso pues puede ser un indicador de los intereses norteamericanos ¿Piensas que los obispos son árbitros o son neutrales? La verdad que eh, la misma iglesia está dividida eh, hace unos, unas tres semanas se elevó y se dijo en, la, en las redes sociales que eh, Monseñor Silvio Báez era el, mi héroe con sotana decían ellos pero también quiero señalar que el, 19, el jueves 19 de abril, muchos de los sacerdotes de la, de la arquidiócesis de Managua, enviaron a sus pastorales juveniles a la catedral. O sea, exponiendo, el líder nunca expone a su oveja, el líder siempre se sacrifica. Y estos líderes religiosos lo que hicieron fueron, fue exponer a las ovejas verdaderamente, tocándoles el lado de que iban a llevar víveres y provisión y ayuda, a los muchachos que supuestamente estaban siendo asesinados en, en el sector de la catedral y la Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces, ¿qué sucede luego? Los medios comienzan a decir que la catedral estaba llena de estudiantes universitarios cuando en verdad eran jóvenes de las pastorales juveniles. Entonces, eso, eso es un crimen a todas luces. Pero por otro lado también tenemos sacerdotes que están llamando a la paz como es el caso del cardenal este Leopoldo Bremi. ¿Te preocupas la violencia de estudiantes y las pandillas? De hecho que como sociedad pues estamos en constante alerta, porque al inicio fueron estudiantes probablemente, pero ahora hay una descomposición social que ellos mismos han este, agitado. Pidieron por ejemplo que no saliera la policía a las calles, entonces, ¿qué sucede? Ahora vos tenés un accidente de tránsito en las villas públicas y la policía no se hace presente, gracias a la petición de ellos. O sea, llamaron a la rebelión social, a la rebeldía social. ¿Y qué sucede? El mismo jueves, día de, del Casuelazo nacional, como dijeron ellos, este, sacaron a los pandilleros de, la, de los barrios y terminaron sembrando el caos. Eh, luego, el domingo siguiente, al 19 de, de abril, Comienza el saqueo, comienza el saqueo este, indiscriminado contra, contra los pequeños negocios, contra la familia, contra emprendimientos. Y es este, gracias a la, al apoyo solidario pues, de los vecinos que estábamos cercanos a, lo, a los establecimientos, pues logramos evitar el saqueo. Porque la verdad es que este, Nicaragua, Nicaragua es de todos y todos pues en efecto tenemos que, que cuidarla. ¿Te han afectado económicamente las protestas y los tranques? La afectación pues sí, es para todos, desgraciadamente. Para todos los que estamos empobrecidos, para los que no gozamos de las riquezas de ellos, que ellos tienen. Pidieron intervención militar, mas no saben que la... Si hay una intervención militar norteamericana, la bomba no trae nombre. La bomba nos va a matar a todos, a todos los pobres, porque somos los pobres desgraciadamente los que siempre ponemos los muertos. Ahora, sumado a esto, el rico tiene su plata y son los primeros que se van del país. Y dejan el caos, la muerte y la destrucción en Nicaragua. Entonces, este y evidentemente, pues aquí estamos enfrentados en una lucha de clase. Por un lado, este, tener a la gente rica diciendo de que los sandinistas somos los pobres, que somos los incultos, automa y por antonomasia, pues ellos serán los cultos, los bonitos, los cheles. Mientras que los sandinistas y a los que apoyamos al gobierno, pues este, nos toca la peor parte en esta guerra de clases. ¿Estás de acuerdo en que la policía quede en sus cuarteles? A ver, si es necesario que la policía esté acuartelada para el bien del diálogo, pues como sociedad tenemos que protegernos. Pero en efecto, la policía es un órgano para resguardar la seguridad de los ciudadanos, incluso de los mismos que están pidiendo a, a voces, que la represión continúa, pues, o sea, los que están sembrando el miedo, ellos mismos necesitan de la policía. Porque una cosa es estar eh, botando un árbol de la vida, pero luego regresas a tu casa, donde ya desataste violencia y te volvés víctima de tu propio victimario, del que le diste la arma para luego ocasionar el caos. Gracias.